Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Hoy aquí en el Parque Tamatán y con dos personas extraordinarias... Como siempre, Gaby, hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola. estás? Aquí un saludito. Y por el otro lado tenemos a Gisela, nuestra invitada especial. Hola Gisela, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Salazar. Y bueno, y, est y estamos aquí tomando mate y compartiendo vida en este bello Parque Tamatán de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, vamos a comenzar la conversación. Vamos a comenzar la plática. Y vamos a comenzar el mate también, ¿eh? Comparte, por favor, Gabriel. ¿eh? Ahí está. <ríe> ¿Qué pregunta tenemos, Gisela? Mm. Déjame tomar primero tantito mate. Sí, claro, toma tranquilo. Este, Bueno, pues primero, pues agradecerte la invitación. Uh -huh. Este Y bueno, pues a mí me gustaría tocar el tema o que me ayudaras a, a ver esta parte más de lo espiritual. Como Ajá. es que... ¿Cómo es que una persona puede vivir sin tener tan cerca esa parte espiritual? O sea, ¿cómo son sus días? ¿Cómo una persona puede vivir sin tener, ¿Sin tener? tanto esa parte trabajada de lo espiritual? ¿Cómo puede ser su vida? Ah, ok. Perfecto. Bueno. Hay que entender en primer lugar y en primera instancia que... Los barcos están seguros en el puerto, pero los barcos no se hicieron para estar en el puerto. Para avanzar espiritualmente necesitamos nosotros buscar riesgos, buscar metas, superar nuestros miedos, nuestras limitaciones. Ir más allá de aquello que se nos programó, se nos enseñó y se nos hizo eh, creer que es la vida las personas que no van más allá de esos límites, no van más allá de estos condicionamientos ya preestablecidos, van a vivir una vida en el mundo que no va a ser espiritual. Y entonces va a ser una vida 100% material, y entonces van a estar dormida toda su vida, y entonces muy difícilmente puedan ellos estar listos en esta venida, en esta oportunidad de encarnar para poder llegar a, a acceder a niveles de conciencia superior. Y bueno, no nos tenemos que lamentar porque nosotros el estar en esta encarnación interesado por estos temas nos llevó muchísimas vidas viviendo como personas dormidas, viviendo como personas ignorantes, viviendo como personas nada espirituales, puede ser que religiosas, pero recordemos, ser una persona religiosa no significa ser una persona espiritual. La religión se basa en la forma, la religión se basa en la solemnidad, en el ritual. La religión se basa en creencias, en dogma, en una fe que no tiene nada que ver con la verdadera fe, que son los méritos, que es el amor a lo superior, que es el fondo, la sustancia, y la esencia de toda verdadera enseñanza. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, la zona de confort es una especie de retroceso, como esa comodidad. La zona de confort no es un retroceso. La zona de confort es, un, es una posada en el camino. Okay. La zona de confort es un sitio en donde nos quedamos seguros en tanto y en cuanto... No salimos a descubrir que hay más allá porque creemos que aquello que existe en el mundo, en nuestro corral, en nuestra zona de confort, es lo necesario que nosotros debemos y tenemos que tener para, para vivir una vida plena. Y las almas no están destinadas a vivir en un corralito, no están destinadas a vivir en una ilusión atrapadas. Las almas somos infinitas, somos cósmicas, necesitamos experimentar, porque esa forma es como crecemos, nos desarrollamos y nos iluminamos. Para eso hemos sido hechos, todos nosotros, así como los barcos, que están hechos para navegar y para cruzar los mares. ¿Sí responde la pregunta? Sí, muy bien. ¿Qué más, Gisela? <risa> y bueno, este ejemplo, una persona que trabaja todos los días que tiene su familia, que tiene hijos, que tiene su pareja, que tiene buen ingreso, que tiene vacaciones, este, ¿Qué pasa cuando llega un momento en su vida y se detiene y se da cuenta que, que existe un vacío en él, o sea, cómo, cómo tantas cosas materiales puede tener y, y, y relaciones personales y aún así sentir ese vacío. Claro. Cuando la persona empieza a sentir ese vacío, Gisela, Gaby, amigos, significa que entonces esa persona está empezando a tomar conciencia, está empezando a despertar, está empezando a reconocer que él verdaderamente no es ese ego, no es esa ilusión de persona que le hicieron creer. Empieza a identificarse cada vez más con su esencia, con eso, ese profundo eh, anhelo de, de, de cumplir la misión que, por la cual estaba destinado a vivir. ¿Y cómo y... sabemos qué es eso que acorda a nuestra esencia? ¿Cómo lo podemos distinguir del resto de las actividades? ¿Acorde a... Nuestra esencia. ¿Cómo? Claro. Ajá. Es muy simple. ¿Cómo sabemos cuándo amamos a una persona? Directamente porque no hay dudas. Ajá. Si nosotros vamos a una persona, a algún tarotista o a algún adivino que nos diga, ¿es el amor de mi vida? Entonces, si estamos preguntando algo así, de seguro esa persona no es el amor de tu vida, de seguro esas cosas no pertenecen y no le corresponden a tu alma vivir. Uno siente que... Esas situaciones, personas, condiciones, enseñanzas le corresponden a uno porque no duda. Lo siente vibrar en su corazón, en su alma. Es una certeza de lo cual uno no debe, una vez sentido, soltarlo, olvidarlo, renunciar a ello. Hay muchas personas que desisten con facilidad en el camino. Desisten con facilidad en el amor. Desisten con facilidad a todo lo superior y a todo lo que le corresponde alcanzar en esta vida. Y no debe de ser así. Amar a Dios por sobre todas las cosas significa seguir y entregarlo todo por aquello que hace vibrar nuestro corazón y hace vibrar nuestra alma. ¿Sí, Gaby? Muy bien. <risa> Aquí va el mate. ¿Qué más, Gisela? Bueno, cuando, por ejemplo, una persona ya se detiene y ve cómo llenar ese vacío, de, que despierta, como lo decías tú ahorita, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que podría evitar que esa persona este pudiera, o sea, no avanzar suficiente en esta parte de la espiritualidad? Me refiero, no sé, ¿puede ser el ego o, Apego. o los apegos? Claro, con una persona ya madura y aquí te tomas el mate, porque el mate se toma y se regresa al cebador, al que se va el mate, Gaby. Esa es la primera enseñanza fundamental para toda persona que no viva en, en Argentina, o Uruguay o Paraguay. Eso es importante, así se avanza. Y cuando una persona empieza a descubrir que... Realmente no está en cumplimiento de esa misión, de ese propósito, de esa vida que, con la cual estaba destinada su alma a, a, a completar, para avanzar, para mejorar, para crecer. Empieza a, a, a sentir ese vacío, empieza a sentir que, que todo lo que ha hecho realmente no tiene sentido. Empieza a tomar conciencia, empieza a despertar y claro, en una primera instancia hay una gran desilusión, hay una gran depresión, puede haber una gran tristeza y entonces luego se va a tener que levantar esa alma porque no se puede quedar ahí y tiene que hacer grandes modificaciones en su vida muchísimas, claro que ya si adquirió compromisos tienes que cumplirlo como por ejemplo una familia, hijos trabajos pero poco a poco tendrá que ir estableciendo en el orden correcto aquello que es fundamental que es importante y que no es ni más ni menos que su propia alma su propio Cristo interior toda su vida tiene que estar y tiene que ser dirigida en esa dirección y bueno, los cambios podrás, podrán ser algunos drásticos, podrán ser otros progresivos pero tiene que avanzar en esa dirección y las personas a su alrededor Tendrán que entenderlo y si no lo entienden, bueno, lamentablemente esta persona necesariamente tendrá que alejarse de aquellas que, que no le aportan en el camino, porque lo fundamental y lo importante es nuestro compromiso con la divinidad, nuestro, nuestro compromiso con nosotros mismos, esa liberación y esa iluminación que todos buscamos. Y personas que no nos ayuden, que no aporten, que, que no nos motiven en esa dirección Son personas que realmente no nos aman Y más allá de que sean familiares, entonces a veces hay que alejarse de ellos Puede llegar a ser muy doloroso, pero son de las grandes pruebas y de las grandes misiones Que muchas personas espirituales muy posiblemente hemos tenido ¿Sí? Oye, bastante fuerte eso último, ¿eh? porque pues muchas veces uno puede estar cerca de la persona y, y a veces no se aleja por un, un falso ego de decir, no, es que cómo puedo dejar sola a esa persona, ¿no? O, o cuando en realidad es un apego disfrazado, Claro, ¿verdad? exacto, exacto. Solo... Todos nosotros venimos a este mundo y solo todos nosotros nos vamos de este mundo. Entonces la soledad no tiene que ser una, eh, un hecho, un acontecimiento que tenga que sufrir o lastimar al alma. Porque realmente ese es el estado y es la condición natural de cada uno de nosotros. Tenemos que amigarnos, tenemos que disfrutar, tenemos que, que vivir plenamente en la soledad. Aquel que está a gusto con su soledad llegó a la edad del sol, o sea, la sol, edad. <risa> llegó a, a aprender a brillar por sí mismo y entonces está muy cerca de alcanzar la comprensión y el entendimiento que la soledad también es, también es una ilusión, porque luego se ve que es imposible estar solo en el universo. ¿Sí? Decía Facundo Cabral, ¿no? Que, que la soledad era la manera más rápida de estar en contacto directo con Dios. Por supuesto. Exacto, exacto. Solo amando descubrimos nosotros que estamos conectados a las personas a nuestro alrededor. Y solo a través de la meditación podemos descubrir que nosotros estamos conectados a Dios. Y la soledad. Significa meditar, significa un encuentro con Dios. ¿Sí, Gisela? Uh -huh. ¿Qué más preguntas tenemos? Aprovecha que te tenemos aquí. Hace tiempo ya que vienes, ¿no? Ya. Bueno, no tanto como Citlali, pero ya tienes como en, un año más o menos. En junio de este año. En junio. De... Ah, no hace tanto, ya, siete meses. ¿Y cómo ha sido este tiempo que has estado con nosotros? Ha sido, muy, ha sido muy bueno porque eh, me ha ayudado a comenzar a conocerme más Este me has ayudado mucho y todos los muchachos verdad, me han ayudado a eso es lo padre, trabajar en equipo apoyarnos unos a otros sí. aportar lo que hemos aprendido las experiencias y bueno, el avance se hace mucho más más fácil de esa manera y se descubre que que bueno, a pesar de que uno puede llegar a, a sentirse solo cuando empieza a poner, en primer lugar, lo espiritual, eh, de repente podemos encontrarnos con grupos, que, grupos de almas, con personas especiales también, que están en esa dirección, están en ese camino, y, y bueno apoyarnos es importantísimo porque si no, realmente se vuelve muy duro el progreso, el avance, la transformación y el cambio, y este cambio que has hecho en estos meses, ha sido fabuloso Gisela ¿eh? eso sin ningún lugar a duda nada que ver con lo que <risa> con lo que energéticamente éramos hace algunos meses atrás, entonces mi, mi reconocimiento hacia ti mis aplausos y, y bueno a seguir, a seguir avanzando Gisela gracias bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, y por ejemplo, este, eh, cuando dicen que Dios Dios vive dentro de nosotros, o ¿cómo es? En nos, dentro de nosotros Ajá, sí, está en nuestro Dios, interior. Exacto. está Dios y hay que ir ahí, ¿verdad? Sí. Dice, este, cuando, cuando no vamos hacia adentro, ¿será que sufrimos más por las cosas externas? Claro. Cuando no vamos hacia adentro, Gisela, Gabi, amigos, es porque estamos yendo hacia afuera. Y entonces buscamos afuera lo que realmente vamos a encontrar adentro. Y esa búsqueda en el exterior de aquello que realmente tenemos que encontrar en nuestro interior... ...se vuelve toda una cadena viciada de insatisfacciones... De, ...de dolor, de sufrimiento, de condiciones eh, que no dejan siempre en el vacío... ...que no dejan siempre en un estado de, de, de carencia, de necesidad... ...hasta que el alma descubre que aquello que busca está adentro... ...y entonces lo empieza a buscar trabajando en su interior. Cuando hablamos de alcanzar el Cristo interior, el íntimo, nuestra verdadera persona... No la podemos hallar sin previa limpieza. No la podemos hallar si no hemos trabajado un poco en la quietud de esa mente. Si no hemos trabajado con el desapego, si no hemos trabajado con, con la espontaneidad, con la naturalidad, con la alegría. A medida que desarrollamos todo eso positivo, a medida que la calma... Y, y la niñez se instala en nosotros entonces el íntimo la verdadera persona se hace presente y lo sentimos lo sentimos vibra en nuestro cuerpo vibra en nuestra alma vibra en nuestro rostro nuestra, eh, nuestra mirada cambia y eso es maravilloso y no se trató de algo exterior se trató de que ganamos la lotería, de que encontramos el amor de nuestra vida, de que hemos logrado reconocimientos y éxitos. No, no depende de algo externo, depende de algo que hemos alcanzado a nivel interno. Eso significa que las cosas que se alcanzan a nivel interno, al no depender de circunstancias cambiantes externas, ya se instala y ya se vuelve uno con uno mismo. ¿Sí? El problema de alcanzar cierta felicidad externa es que es pasajera Así como viene, así también se va Y en su mayoría de veces eh, pues genera una distracción ¿no? de, de las cosas que en realidad se estaban trabajando previamente eh, A menos de que uno tenga como un contacto directo con su interior Una experiencia externa no, no puede terminar de nutrir este pues algo de una vivencia tal también me llama la atención que este pues por dentro no existen las distancias ¿no? solamente en el exterior existe la distancia el tiempo eh, pues que también que las cosas se, se deshagan no en, por dentro de nosotros todo es imperecedero ¿no? sí exacto fíjense no todo lo que vivimos externamente es una pérdida de tiempo, no, no, no se puede evaluar así las cosas. Realmente lo que busca el universo, lo que busca el alma es que nosotros nos descubramos y nos encontremos a nosotros mismos. Pero en el estado de conciencia en el que estamos necesitamos de muchos elementos, factores, experiencias y vivencias externas para llegar a aperturar ese, ese interior sin esas experiencias externas que nos lleven a esa comprensión a ese estado límite a ese, a ese punto de, de, de, del despertar putrefacción será también a esa sí. putrefacción ¿sí? Eh, pues sería imposible que nosotros llegáramos a tener acceso a ese íntimo pero bueno, hay muchas cosas que son innecesarias también, vivirlas eh, de repente... Hay muchos deseos que, que ya lo hemos cumplido y, y los queremos seguir viviendo y, y los queremos seguir satisfaciendo y, y nos hemos vuelto adictos al dinero y nos hemos vuelto adictos al sexo y nos hemos vuelto adictos a, a, bueno, a la infinidad de cosas que este mundo ofrece, a la moda, a la fama, a todo. Y eso es innecesario seguir ese camino porque lo único que nos espera... No es ni más ni menos que tor tormentos, eh, dolor, sufrimiento y por supuesto nos aleja de, de ese espíritu que nos está esperando dentro nuestro. ¿Sí, Gisela? Uh -huh. ¿Qué más tenemos ya para ir terminando, corazón? Este, Por ejemplo, cuando tú ya has trabajado esta parte interna y, y la parte de, de ir conociendo un poquito más ese Cristo dentro, uh -huh. ¿sí? Este, Me imagino como que es que cambia la energía en la persona Sí, sí cambia la energía Sí, claro Ahora, ¿esa energía es posible que pueda ayudar a, a las personas con las cuales vivimos? Ah, muy bien, claro Si uno se va transformando a uno mismo Si uno se va acercando cada vez más a ese espíritu que habita en, nuestro, en lo más profundo de nuestro corazón entonces nuestro campo áurico empieza a tornarse cada vez más radiante, entonces nuestra energía, nuestra luz y nuestro amor empieza a, a, a irradiarse y entonces vienen los guardias del parque y nos están diciendo que nos tenemos que ir <ríe> y ya nos vamos unos minutitos y entonces, claro, las personas a nuestro alrededor se benefician, se benefician si por supuesto están... Eh, en un punto óptimo si, si, están eh, si están dispuestas a recibir esa luz Porque también la pueden rechazar Hay muchas almas, hay muchas personas que aborrecen la luz Y entonces por más transformación y por más cambio que nosotros tengamos Pues eso en vez de transformarlas Les va a crear y les va a generar un rechazo Sin embargo las personas que ...estén abiertas a crecer, a avanzar... ...y estén a nuestro alrededor... ...claro, se van a beneficiar muchísimo... ...de nuestro avance... ¿Sí? ...así que amigos... ...sigamos avanzando... ...sigamos transformándonos... ...sigámonos acercando a ese espíritu... ...que está en nuestro interior... ...y sigamos trabajando en equipo... ...porque es muy lindo... ...estar junto a personas que... ...que van en la misma dirección que uno... ...y entonces, si bien... Uno está muy cómodo con la soledad. Uno ha sabido disfrutar de, de, de, de esto tan bello que es estar bien con uno mismo. Pues realmente es hermoso trabajar con amor en donde uno se encuentra en la persona que tiene al lado. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias Chinchila por participar. ¿eh? <risa> muy bien, corazón. Gracias. Gracias, eh, como Está. siempre. Gracias. Y ahí también se saluda. Y ustedes amigos, muchísimas gracias. Y nos vamos antes que nos cierran la puerta aquí en este parque. Bye bye. Adiós.